Pero, por ejemplo, el book ese del bicho ese verde que tenías que moverlo, yo creo que sí, que habían varios títulos que salieron en así, en trinomio, como digo yo, en, lo, en las tres. Y creo que la tercera discordia era esa. Momento por patrocinado ese. por recetasjaponesas.com ¡Oh, qué bueno. Sí, sí, aquí mucho rollo, para invitar nada, aquí a comer y a ponerse hasta las trancas, no. Sí, sí, sí, anda que sí. ¡Joder! Mm. Seguro que si voy a aparecer en un día no me coja el teléfono ah, no, no, no, no, Jaime, sabes? Jaime, Jaime, espérate, hazme un favor, no perdona, no te ofendas Cállate, vamos a dejar los que hablen ahora que tienen la boca llena <risa> Ah, vale Bueno, voy me, me va a pasar al siguiente... No... Al siguiente... unos perracos, tío Estoy acompañado en esta ocasión, Jaime, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor Buenas tardes, Daniel, muy buenas tenemos ahí a, Kai, a Kike y a Jaime. Jaime arriba, Kike abajo. Dani, ¿quieres hablar de tu juego? Pero si me dices que sí antes de hablar de tu juego, quiero poner la intro. No, no que, Kike, que ¿Kike? Que vaya pringando. Kike. Pues ala, Kike, te pasa la pelota. Pues, se, se, se agradece. Más que nada, porque yo creo que va a tener que venir el Samura por mí aquí ahora. <risa> por eso digo, que te veo ahí, de que de vez en cuando vas escutando. Venga, Kike, que tú. <risa> tengo interés en tu juego. Sí, pues vamos a ver No, si sí, mi juego, el tema en realidad era que, que Estuve buscando juegos que tuvieran así Un poco de temática, de algo de navidad Pero que no fuera lo Lo, lo, lo básico, lo de siempre Pero Vamos a hablar del, de la in the Dark El Jack is Back Que es un título que lo lanzó Infograins Para PC en el 93 Pero la versión que, he estado, que vamos a ver Si no me equivoco es la que Comenté que hizo Interplay en el 95 Para 3DO Uh -huh. Me parece que luego Infograde también la juego. A ver, siguiente, dos versiones, una para Play y una para Saturn. Y bueno, el juego, a ver, la historia. Estamos en Navidad, en 1900 y poco, 20 y algo. Y secuestran a una tía pequeña, que se llama Grace, a una niña, y dos, de, de, dos detectives van en, en su busca Uno de ellos es el Edward Carney, que los fans de la saga lo conocen, pues es prota de, de título, que es el que controlamos. Y, y manejándolo A base de, de siguiendo pistas Llega a la cocina del infierno Se llama Hell's Kitchen Que es el escondite de una banda de piratas En una casa vieja uh -huh. Nada más llegar, eh, desaparece el compañero nuestro He comentado creo que he comentado que éramos dos al principio Y al adentrarnos en la casa Nos lo encontramos Spoiler, muerto <risa> Bien. Así que nos dedicamos a dar caza Al jefe de la banda que es Jack el Tuerto Y a una compañera suya que se llama Elizabeth Que al final te enteras de que es bruja entonces, ¿cómo se juega? Este título, a diferencia de los otros salones, que, te, Alon, que te, deja la, la, este te deja la la mansión abierta desde el principio. No como el otro, que estaba el rollo de que las puertas, las llaves, vuelve por el camino, investiga. Este te marca... Eh, el otro es que marcaba muchos caminos a seguir, este te deja más libertad. Y es más extenso, la verdad, porque, porque aparte de la casa, visita otras localizaciones, había un barco pirata y no sé, había un sitio más aparte pero te deja mucha libertad y es mucho más amplio que, que no el otro que ya te iba marcando mucho el camino de voy para allá, necesito esto que tengo que ir para el sitio volver a ir por aquí ya te mataba el, el camino en el juego tenemos que alternar el control del protagonista y la chica y Grace que, que en ocasiones la puede llevar pero resulta que no la chica no puede luchar y te dan toque de estrategia a la hora de, de, de evitar enfrentamientos te calienta la cabeza, depende de cada, de cada personaje, en qué momento tienes que utilizarlo, tienes que utilizar más estrategias, más sigues o el otro enfrentarte directamente. Y este juego, la verdad es que me, me llamó la atención, yo tampoco conocía mucho este juego, yo era por, por lo que os he comentado. Pero en vez de tirar de parafernalia, de terror y paranormal, como, como suele tener este tipo de. Este, estos juegos, esta, esta saga. La tiene, pero no. Hay enemigos que te dan el pego de que van así como de, de, de fantasma o de cosas paranormal, pero es más realista, en realidad. Es una cosa un poco más... es diferente al resto de la saga. Hay que decir que este juego... Yo, eso sí, el tema de las fechas me pierdo. Yo me acuerdo que el primer survival horror, por decirlo de edad, fue el Sweet Home s de Capcom, que no fue para NET, lo sacaron tiempo antes. Pero Infograin ya sentó las bases de lo que iba a ser este tipo de juegos más adelante. Que yo creo, yo no sé cómo, cómo, cómo lo veis vosotros, pero el tema, por ejemplo, Resident Evil o Silent Hill suelen tener más, más reconocimiento que este. Hmm. La Aunque a sí es cierto que tengo la sensación de que los que son fan de la saga son muy fan de la saga. A mí me vos... parece un juegazo, tío. Cuando ¿Sí? Lo... sí, cuando lo vi en. Cuando lo vi en las, bueno, las en las en las, en las sugerencias de juegos, ¿sabes? Me llamó mucho la atención y dije, ese Quique, ese Quique, ¿sabes? No, me chulo, pareció pero... una, un buen recuerdo un buen detalle. Para mí me parece un, ¿eh? un juegazo, Yo, a mí las secciones que juego envejeció, la verdad es que, que regular. También teniendo en cuenta que los son juegos de los primeros polígonos que salían en un juego polar, claro. todo masivo. Que para hacer una aventura así, la verdad es que las máquinas y, y el, yo no sé tampoco, Dani no sabrá mejor que yo, pero el tema de conocimiento, de, de desarrollo de juegos y de la época apuraban lo que podían apurar. De todas maneras, por el tema, de, bueno, el tema de historia navideña, ya lo he dicho que era por lo que lo ponía esta noche, pero la ambientación, que a mí me mola, es que mira, lo sé si es que son polígonos planos como las pinturas gráficas de las que teníamos en los PC de antes. Eh, la ambientación, que a mí me mola, el, el tufo que echa a retro, no, a, a retraso eh, no sé, el mi junto a mí me va a hacer un título, como lo comentamos, un título para jugar en Navidad. Sí. La cosa sí. es que no, no se le puede dar un tiento, un muerdo, y el, el rollo ese de calentarte un poco la cabeza, tenerlo todo abierto desde un principio. Eso, eso, esos gráficos poligonales, que son polígonos literales, eso, eso es súper eso, eso es precioso. Sí, sí. sí. Es que, además, se nota muy bien lo que es fondos el... que es sprite que no tienes que actuar. No entere, las sí. cosas que son polígonos con las que dices, uy, esto creo que voy a interactuar por esto. A ver, son 3D, pero se ven bien, o sea... ¿De qué año es? bueno Este es del 90... ¿El de 3DO? Bueno, el de 92... 95, 93 en PC, el de 3DO que fue el... T... El de 3DO yo lo dije un poco por tontería, porque sí que... Es 94, 94, el de 3DO. Mm, está currado, está muy bonito. 92 PC, 94 3DO. Está muy, muy bien animado. Me por un año que la 3DO tiene juegos interesantes también No es el CDI ni la Jaguar eh sí. No, eso es una consola que a mí Yo nunca la he tenido, nunca he jugado Y me llama mucho la atención Y este título la verdad que estaba bastante bien Sí que es cierto luego que sacaron Para Play y para Saturn Pero ni, ni he querido mirarlo como son He querido mirar este de 3DO también Por darle un poco también más de extrañeza a, Ya de por sí Porque mi la, acción, aquí, ¿no? el video, la es medio satánica La imagen que tiene <risa> bien. Y en 3D ahora nació el ROAR, Rash, si no me equivoco. El Roar Rash con la moto, correcto también. El claro. Road Rash y el Need for Speed. Cuidado, va, va, vaya, sí, estamos hablando de juegos sí, bueno, sí, pues el, tuvieron una continuación. ¿eh? El Roar Rash sí, sí. era la continuación, eh. ¿Cómo? Que digo, que el ROAR Rash nació en Mega Drive. Que luego, luego la versión ya más... Gráficos más chulos ya salió en 3D. O sea, 3D? Era de 3D, bueno, ¿no? Er, no, era... era o sea, al escenario era en, en... Bueno, en un 3D de scaling. Era un 2D de scaling un, casi. Modo 7. Y, por ahí, por ahí, y, y los gráficos eran todos en, en 2D. O sea, es para el toyo, mm, A mí los fondos me recuerdan mucho a animación, a fondos de animación. Sí, además el color muy bien integrado. O sea, se mm. ve. Ves un, un entorno, ¿no? Ves un, unos pollos. Sí, no, pero no aparte es, es un pollo así añejo. O sea, los brazos son. Dos triángulos, nah. el eh, color, el color. Bueno, es que. La, el, eso no cabía. ¿no? Final 7. A ver, llena, pero esto, ¿no? comparado con el <risa> all de Dark, esto es gloria. El de de Dark sí que era mucho más Rupert 3. Ya veis. <risa> sí, lo que pasa es que, sí, creo que Y, la y la... eso también es un poco de que, de que el juego este se sale un poco de la tónica paranormal de los otros. Este mm -hmm. es más, hasta cierto punto, realista. Sí que hay brujas, así que hay enemigos que van disfrazados de demonios, que en realidad son como si fueran casters normales. Mm -hmm. Pero no sé, me hacía ilusión el título este. Mm. No, no, está chulo, está muy chulo. Mm -hmm. Ala, a buscar unas 3D por ahí. Ya ves. <risa> Tenía juegos muy buenos. Bueno, no sé. Pero pasa que, claro, eh, pero lo, lo que, que estabais comentando, yo a lo mejor me equivoco, pero yo, yo creo que el, el Need for Speed era originario de ahí. ¿El, el Need for Speed? Sí sí. Sí, sí, sí, sí, era, era ese. El Need, el for, Need for Speed el sí. razón. Sí, Mira, sí. yo me acuerdo que iba con un Lamborghini negro por en medio de una carretera de montaña, que eso era un ladrillo que se movía. Oh, digo digo, sí. madre mía, y tenías que. 10 minutos antes de tomar la curva, tenías que ir tomando ya el control para pa claro. que la lesión, era maravilloso. es que ten en cuenta que el Need for Speed ese, el primero, eh, nació como un simulador. Pues yo recuerdo que cuando, cuando empecé a informarme en su época sobre el juego, me enteré de que era el primer juego en la historia que calculaba en tiempo real el impacto cuando tú impactabas contra algo, entonces el ángulo resultante, las fuerzas, <coughs> la inercia, todo y tal, te lo calculaba en tiempo real y ningún choque era igual. No sé sea que te chocaras qué? exactísimamente igual, cosa altamente improbable. Vosotros, re, re, corregirme aquí a la abuelo cebolleta, pero a ver si es que yo a lo mejor... Yo creo recordar, no sé si era la 3DO, o sea, la, la Play y la Saturn, pues si era el binomio que había en las máquinas. Pero yo creo que era la 3DO también, la que si salía un título salían en las tres, tipo el bug o cosas así. No sé si era la 3DO o era otra máquina, yo creo que era esa. Eh, es que yo la ya, 3DO... No yo yo la 3DO la, la recuerdo como... La, la tercera en discordia pero que enseguida desapareció de, del yo plantel. quiero recordar que había eh, eh, claro, es que luego me acuerdo de títulos de origen en plan jumping flash y todo eso y no pero por ejemplo el book ese del bicho ese verde que tienes que moverlo yo creo que sí, que habían varios títulos que salieron en así, en trinomio como digo yo, en, lo, en las tres y creo que la tercera en discordia era esa sí. Momento patrocinado por recetajaponesa.com. Oh, qué bueno. Sí, sí, aquí mucho rollo para invitar nada. Aquí a comer y a ponerse hasta las trancas, tío. <risa> sí, sí, sí, anda que sí. Joder. Mm. Seguro que si voy a Barcelona un día no me coja el teléfono. Ah, no, no, no, sabe? Jaime, Jaime, Jaime, espérate. Hazme un favor, no perdona, no te ofendas. Cállate, vamos a dejar los que hablen ahora que tienen la boca llena. Y... <risa> ah, vale. Bueno, Cacho, no, perra. no, me va a pasar si No, al siguiente no. Si Sois unos perrancos, tío. tío. ¡Pamplona! ¡Pura <risa> gula, señor! Pues calla que yo estoy apañado. Tengo que como me está intentando botar, pero bueno. Bueno, le vamos a... A ver, Hay que hundirle el canal aquí a. Vamos a hundirse. <risa> ay, ay, troleo, troleo, troleo interno. Haters, morir, haters! Se nos ha suscrito Speedy, o sea, ya, ya se nos ha subido el nivel. <risa> ¡Hombre! ¡A trumis. ya ya, verás, ya verás, ¿Se ya verás va a cenar cuando... ahora? Sí, me acuerdo que ya lo he dicho. ¿Tan pronto? No se va de fiesta. No veas, no. ¿no? Eh. Le va a tocar a Dani. Sí. Espera, que trago. Pero antes sí. de, de que le toque, mientras bastiga, sí. <risa> el me toca? Vamos, Era, a poner, que vamos a poner el, la intro, ¿no? La el intro. opening del, del juego que, sí. que va a hablar. Uf. Nada, eh, voy a comentar el juego, el, perdona por mi voz de cazalloso porque estoy hecho mierda. ¡Pues bueno, yo, yo, yo a veces hasta dudo que sea Dani, pero ¿quién se que está hablando ahí? con claro, virus, pues, Sí, sí, yo creo que me han pillado todos. Hace dos semanas que estoy jugando seguramente, a lo mejor a la mitad de misión me sale un alien. Pero nada, ¿qué digo? ¿Qué digo? Pues nada, este, bueno. este juegaco es el Rival Schools United by Faith, ¿no? Unidos por la fe que en, en la versión japonesa era Shiritsu Justice Gakuen Legion of Heroes ¿Puedo de Sí, Shiritsu Justice Gakuen Legion sí, of Heroes sí. Unidos por la face No, eh, este, no este, eh, la versión japonesa sería Instituto Privado de la Justicia Legion de Héroes y tal Pues nada, el juego originalmente salió en arcade y es un juego de, de lucha, de combates de uno contra uno en 3D pero se lucha a los 2,5D, o sea, lucha sin profundidad bueno, sí que te puedes mover el de y hacia afuera, pero te moverías con un teken, un Solcalibur eh, salió por el 97 en Arcade y el 98 en, en Playstation ¿es otra sea, de Capcom? Eh, sí, sí, porque además este juegazo eh, que lo desarrolló y lo distribuyó Capcom eh, lo diseñó una persona que, bueno, que, que se encargó de toda la saga, ¿no? Ibeaki Xuno. Y, y hubieron ideas muy buenas en este juego que bueno, ya, ya hablaré más adelante de, de lo que ocurrió por el camino el compositor, Setsuo Yamamoto, que participó en Final Fight 2, Mega Man X eh, y casi toda la sala de Street Fighters y los spin-offs como Alpha, el Zero o sea, y tal pues se nota aquí porque hace unas composiciones que son brutales en el desarrollo participaron más de 40 personas, o sea, se va viendo a que Van pasando generaciones como cada vez los equipos más grandes. Y nada, se juega O sea, este juego me hizo gracia porque hay mucha gente que lo, des, lo describe como el Marvel vs Kakome en 3D ¿sabes? porque bueno, tiene diferencias, pero a la hora de, de jugar, pues se juega bastante similar, ¿no? Eh, se juega. También lo que me hizo gracia fue la, la, la configuración de los botones. Se usa como si fuera una. una, una neogeo. O sea, hay dos, dos botones de puñetazo y dos botones de patada, no seis, en total como en el Street y tal, que era un poco la, el sello de Y eh, Entonces mola porque, nada, pues puedes escoger dos personajes y puedes intercambiarlos durante el combate, puedes hacer... Eh, o sea, tiene barras de superataque, entonces tú puedes ir cada vez que haces un ataque, o pegas, o te pegan, te va subiendo la barra cuando ya tienes una, una barra completa puedes hacer super superataques, tiene varios tipos y luego puedes hacer ataques combinados eh, que bueno, dependiendo de quién hayas escogido de, de compañero te puede te puede ayudar y le pegáis una paliza al contrario o te puede llegar a curar o darte más barras de vigor o sea, está bien porque bueno puedes hacer estrategia lo que mola es que bueno el... El sistema de, de combate es muy dinámico, es muy fácil hacer combos, es muy fácil eh, usar eh, los tardy counters, ¿no? que es lo de cubrirte y tal como te has cubierto poder atacar los contraataques, los combos aéreos, con los launchers, ¿no? lo típico de lanzar hacia arriba y poder empalmar, pues se hace todo de manera muy fluida. O sea, puedes realmente jugar por primera vez, hacerte un poco con el control y empezar a hacer auténticas librerías. Eh, como detalle, así interesantes a remarcar, me, una cosa que me gustó mucho, fue que al contrario de lo que se estiraba en la época eh, le da mucha importancia a guión, o sea, tiene una, tiene una trama muy bien revesada eh, también en, o sea, en el 98 sacaron dos volúmenes dos tancobones de eh, japoneses, que bueno, sí. y en el 2006 se hicieron una miniserie de cómics, de a Mary de Deudon. Eh, en la versión arcade hay, hay varios personajes bloqueados y, y también solo puedes escoger, porque como es de, de, de por escuelas, ¿no? pues van por, por escuelas. ¿no? Eh, no Puedes escoger alumnos y profesores de una escuela, el de otra, y en arcade solo puedes escoger que sean siempre de la misma escuela. En la versión de PlayStation no, eh, puedes escoger lo que te dé la gana, están ya desbloqueados un montón de personajes y está muy guay luego, bueno, pues eso la historia te introduce en una, en una ciudad de, de Japón a Oharu City y nada, pues ahí han, hay varias escuelas han sido víctimas de secuestros y, y ataques a estudiantes y nada, pues tú te vas para allá con el personaje que hayas escogido para la pareja y para, para, para averiguar qué, qué ha ocurrido Nada eh, En la versión de arcade todos los diálogos eran en, en 2D, en 2D y texto y a, a veces antes de un combate pues podían haber diálogos hablados y había realmente muy pocas muy pocos eh, que, muy pocos diálogos. En eh. la versión de PlayStation cogieron y absolutamente todo está doblado, todo está doblado a japonés. O sea Los diálogos de, de intermedios, los diálogos antes y después de un combate... Eh, la secuencia de inicio que hicieron una especial que es la que habéis visto al principio con el tema cantado ya, realmente es una, es una pasada entonces eh, lo que me gusta de este juego es que además tiene un montón de finales, un montón de historia y entonces dependiendo de quién te cojas la historia es de un tipo de otro si escoges dos personajes que realmente tienen una historia en común te, de los, person los enemigos a los que te enfrentarás esos contrincantes serán unos predeterminados por el guion y si no si te has cogido dos personajes que no tienen ningún tipo de historia pues los personajes a los que te enfrentarás serán aleatorios y, y al final hay un final genérico eh, más detalles pues nada eh, hay extras para aburrir o sea tienes extras pero a saco ¿Tú y, joder. sí sí sí eh. sí sí y bueno el en total o sea respecto o sea en las diferencias más más notables era que bueno en Arcade habían 14 personajes en este avión 19 eh, que además eran más varias variantes de, de otros personajes no tenías variantes de Kyoko Akira Inata, Tiffany y Nata Tiffany Nacho luego ah, habían dos personajes adicionales que eran exclusivos de este juego que eran. bueno no exclusivos o sea salían en la historia pero que aquí en este juego en esta en este port podías podías usar que era un profesor de educación física y una. y un líder de una banda de, de matones. Eh es lo que. Aquí, bueno, pongo un poco de spoiler alert. Bueno, también puedo hacer, también puedo decirlo sin que realmente. Sin que realmente diga el qué. Eh, se dio el caso de que uno de los Seiyus, que era uno de los. que doblaba a uno de los personajes bastante carismáticos, no digo quién. Pues murió. Eh, cuando estaban haciendo la. Lo que sería la tercera parte. Entonces decidieron matar al personaje. Para no. O sea, para nosotros tuvimos, Para no cambiarlo. No. O sea que. y por respeto al, al dolor, claro. Exacto. Entonces, eh, bueno, pues cuando jugáis a la tercera parte de este juego y veáis ese personaje que diña, diréis, pues vale, ese Yu, por desgracia, también murió. en eh, La versión de, de Playstation venía además con dos discos, ¿no? En lugar de uno. En uno era la versión arcade, ¿de acuerdo? Que te, te hacía la versión en Amcet, ¿no? O sea, con todos los diálogos hablados y toda la historia Y con las secuencias de algunas que eran de animación Y con, in, con finales también de animación Y luego había el disco que era Evolution El Evolution, que aquí es cuando hay las grandes diferencias Entre, entre la versión japonesa y la versión pali-americana Es que hicieron un... En la versión japonesa había un un editor de personajes que además era un dating simulator, o sea, podías podías crearte un, un alumno o alumna y pasabas todo un ciclo escolar interactuando con los, con los personajes del juego. Sí, dating es, no, es, no es escolar, o sea, es, es del ligoteo. Sí, bueno... A veces... les encantan los juegos del ligoteo, los japoneses. ¿no? Sí, pues realmente podías hacer cualquier cosa, o sea, podías sí, hacer bueno. amistades con la peña y tal, pero bueno, también podías ligarte quien quisieras. Y claro, hacía mucha gracia porque además te expandía muchísimo la historia, te, te, te enseñaba y te profundizaba muchísimo en la historia de los personajes, en todo lo que es el, el trasfondo, ¿no? Porque, claro, o sea, había personajes que yo que sé, que venían de ambientes humildes, había violencia de género, había de todo. Y entonces, pues eso era una especie de simulator más visual novel. Además, ibas entregando al personaje. Este, esta, esto que está enseñando es la tercera parte del Project Justice, el bueno. Pero pone dos por. ¿Eh? porque creo que luego y el 12 ni el Es que es que además, claro, es que este hombre se está adelantando. <risa> como siempre. aquí pone Project Justice Rival School 2, pero pone Rival School 2 porque en realidad es el 3, pero como en Pal no sacaron esta aventura gráfica Dating Simulator. Ah, vale. Vale, vale. que era el 2, ¿no? No, no, era el 1. Pero no. entonces era el 1. Este era el 1, el el eh, ¿Cómo se llamaba? Neketsu Seishun... ¿El se deligote de... era el uno? Sí, que, que era, era como el diario del espíritu de la fuerza o algo uh -huh. así, no me acuerdo Que era, el, era como el diario de, del día a día de uno de los profesores Y que describía la vida de, de uno de sus alumnos, que ese alumno eras tú Entonces, como tuvo tanto éxito ese, ese modo Porque además, yo te digo, ampliaba el, lo que era todo el tema del argumento y la historia Y molaba ver a los personajes fuera de un poco de su elemento Poder profundizar en, en, ese, en, ese, en las tramas y subtramas, pues hicieron una segunda parte. Y en Japón salió una segunda parte exclusivamente del Dating Simulator mezclado con, con, con lucha y todo. Entonces, ¿Es que yo pensaba que en Play eh, llegó aquí dos, dos títulos. No, A, aquí lo que llegó es el, el Rival Schools y hasta. Sí. Y entonces en Dreamcast salió el, el Project Justice, que es este. Pero claro, como, como, como no había salido el Neketsu Sei 2, pues claro, en realidad este es el 3. Lo que pasa que este antes sí. se llamó pues Rivales Pulse 2 para que la gente lo, lo uniera. Sí, hicieron un Seiken de Sesu, Secret aquí. Sí, sí, pero que además.. Sí, exacto, sí. Es sí, adicto, sí, sí, sí claro. Exacto, exacto, exacto. Sí. Correcto. <risa> sí, sí, porque sí, he pensado, que, digo, sí, sí, sí. Entonces, claro. Que eso de que, yo, de, que yo, de que yo Yo hace un tiempo escuché como en un podcast. Hablaban de ese título y me asombró el tema de la historia que tiene de cada personaje. Lo súper complicado, relaciones, hermanos, historia, no sé qué. El pero, otra cosa, súper complicada que te iba explicando y diciendo, mira, no, y después de lo que pasó al otro, pues tenías tú que ver aquí con el hermano, con la no sé qué, pero súper complejo. Sí, sí, sí, sí yo flipé porque yo cuando empecé a jugar en la recreativa, cuando juego por primera vez, claro. Eh, yo algo iba cazando por lo que leía, por lo que entendía y tal, pero claro, cuando empecé cuando me puse a jugar en, en PlayStation y jugué a las dos versiones a la vez, a la PAL y a la, y a la japonesa, y con una guía en la japonesa, caos flipé: que si el prota es el hijo de no sé quién, que el nieto de no sé quién. El, el paco muerto, no sé cuánto, se si hace el spoiler. ¿Eh? Sí, lo del hermano, no sé, hay un hermano, sí, sí, sí, puerto, sí. no sé qué historia. Sí, sí, que... sí, sí. Hay, hay una persona que sé que en realidad es quien ha hecho el lavado de cerebro, que en realidad era el padre, que no sé qué que tal. Yo empecé a ver ahí un montón de cruces de. Un drama, pero. Sí, sí, bueno sí, no, pero, ¿Pero todos brutal. se leían entre todos o cómo va? No, no, que, que había. Yo creo que lo que molaba era eso de que era en la época que nosotros íbamos al instituto y era. Clanes de instituto contra instituto dándose palo, y eso molaba mucho. Sí, sí, sí, sí. Además, instituto contra el otro instituto, yo que se reventando, sí, molaba porque estaba el del béisbol. Sí. No. Todo super estereotipo, súper grande. Sí, sí, sí. La además, крайal, había profesores. Meters喔, sí, sí, sí. <míileras> había profesores por <mí ricordias> el Ico, mira, el, el, <míileras> el, e el instituto del mío contra no sé quién, contra no sé cuánto, va y tiene su gracia. Sí sí, sí, sí, no, Además, a mí Pero lo que me lo mejoró, vos, claro, yo cuando me compré la versión PAL, me la compré pensando de, wow, podría jugar este, est esta aventura gráfica con. En, en, en inglés o en castellano, me da igual, en, aunque fuera en inglés y no y me, me encuentro que lo que hicieron, además, no te lo pierdas, fue Capcom Japón mm. la que dijo que no, o sea, estaban, estaban o sea, habían traducido todos los minijuegos porque dentro del juego, ¿no? del Dating Simulator este hay minijuegos Ibas vas entrenando a no sé sí, sí, había un montón de cosas que según lo sí. que tú fueras escogiendo el personaje iba, eh, se iba, iba derivando en un estilo de lucha u otro y tal y lo que flipé fue que Japón, o sea, empiezan a, a, a traducir todos los minijuegos y todo y tal Y cuando llegan a la trama, eh, sí, sí, le cambian el nombre y le llaman, eh, cómo era, eh, School Life o algo así y tal Y lo empiezan a traducir y cuando llegan al poco del principio dicen Uff, no, tío, que tardaremos demasiado Y lo, can <risa> y lo cancelan ¿Y qué hacemos con el, con el editor de personajes? Pues mira, tío, hazte 24 personajes a lo guarro, los metes como extra y ya está ese, ese es porque tenía, el japonés tenía tendencia española. Sí, sí, sí, sí. me quiero ir me a la Sí, sí. La González, sí. vale. La <risa> González eh. sí, sí, sí. Y nada, pues eso. Vaya, vale. que, que mejoró mucho por ver de que, claro, o sea, Yo flipé cuando empecé a ver muchísimos más personajes extra desbloqueándose y decía, vale, sí, guay, pero me parecen personajes un poco genéricos y hechos con el editor, efectivamente. O sea, eran era así. Y, y sí, sí, claro, y, y cuando ves que no tienes todo ese, todo ese, toda esa trama ¿no? que, que, te la, que te la muestran en el, en el Dating Simulator, pues claro, me, me, me, me, di, mucha rabia, me di mucha rabia. Porque sí, ¿eh? vale, estaban los minijuegos, pero estaba todo vacío. O sea, no te yo que lo que ocurre, me gusta mucho ese juego, la verdad, y, y, y hacía mucho tiempo que lo no han echado un tiento. Pero yo creo que en su época me dio un poco de rabia porque era lo que yo hubiera deseado que hubiera sido el Street Fighter X. Correcto, correcto me y hizo que mucho. Sí, sí, Es que además yo lo pensé Cuando yo jugué dije pues Bueno, si hacen un Street Fighter X será así No, sí, pues no ya ves. hicieron la mierda esa Y este en cambio era buenísimo Era buenísimo Además era, era súper dinámico Y cuando hicieron el Project Justice este Ya añadieron hasta tres personajes O sea, hacía, podías hacer combos de tres Podías interrumpir los combos de dos Podías hacer auténticas burradas Lo que pasa es que en el Project Justice Ya... Se curaron un poco en salud y dijeron, bueno, mira, hagamos como una especie de, de, de, de juego de tablero, como la O, como una cosa así, y, y hagámoslo así, ¿no? Para que así, o sea, te crees un personaje y, y lo vas subiendo haciendo minijuegos y, y chorradicas, pero todo muy sintetizado y sin historia. Aún y así, dijeron, no, pero esto en PAL lo quitamos. <risa> no había nada que traducir. No, no, lo quitamos, hay que quitar cosas, porque en PAL hay que quitar cosas. Pues ya está. <risa> El pan cáncer, tío. El pan es cáncer. Sí, tío, sí. O sea, es. No, pero no. El puto americano es cáncer. Porque pasamos por el americano y entonces nos llega la mierda. ¿Sabes? Y dices, no, no, tío. O sea, si a los americanos no les gusta leer, que les den por saco, tío. Yo quiero leer, ¿vale? Yo no le tengo ningún cariño a las franjas negras y a los. Eso aparte, eso aparte. Yo tampoco. Eso aparte. a 50 Hz tampoco. No, tampoco. Bueno, no por tú, tío. Tío. escucha, no, perdona, si es que yo a lo mejor estoy aquí un poco despistado pero es que me ha visitado algo por aquí abajo <risa> <risa> No querés salir <risa> o sea, bueno, verse, ¿Y, que dan, y tú vas a ir ¡Qué foca Hombre como ¿sí? de Pero espérate que la de la risa se ha quedado callada Pero bueno No, no, no, no, no digas nada vale. Bueno solo un <risa> último detalle Todo lo hemos que pensado el... <risa> Ya está bien que, que sí, sí, el, No, ¿eh? ah, pues, ¿qué sabes que estoy pensando? Que ser el único que va a exacto, pensar. exacto. Pues bueno. A pesar de ¿sabes lo que estoy pensando? en la que le espera aquí esta noche. <risa> pues nada. <coughs> ¡Salud! mira, terminado, terminado, terminado. Que el diseñador original, el de Aki Tsuno, por el 2016, en una entrevista que le hicieron, de, dijo que bueno, que le haría ilusión hacer una, <risa> una cuarta parte. Y, y Capcom puso Ay, sí, sí. Yo. No, no pondré yo mucha esperanza. No, ya Capcom en su línea dijo, eh, sí, sí, como, como del... Capcom te preguntar de ¿Cuántos de este se podrá vender? Exacto. No, <risa> entraron en la línea como el Mega Man Legend 3. Sí, sí. <risa> cuando salga el Mega Man Legend 3. Que está cancelado. Cuando llega se acabó Que bueno, Capcom cuando quiere hace, pero. O, que, o hacía, pero. Sí, no vale. yo, ¿qué Capcom no sé en qué momento lo botonizaron, pero no es lo que era. <risa> Bueno, a ver, siempre habían tenido prácticas de reaproveching, ya que lo que dices. Hombre, ¿cuántos Street Fighter 2? Reaproveching. ¿Cuántos no, no, los Street Fighter los dos hay? ¿Cuántas no, no, versiones? Ya, no, no, ya no cuántos Street Fighter los hay. ¿Cuántos juegos que no son de Street Fighter, pero que aparecen personajes de Street Fighter, han cogido los mismos sprites? Porque yo recuerdo aún en el Capo Inverso SNK que decías: si hubieras redibujado a los personajes, mejor. Porque con el fondo y en otra resolución y con otros personajes en otra resolución este saga me parece un stick star en cualquier momento se me despega de la pantalla, sabes no pega ni con cola loco Entonces... sí sí sí sí sí yes. Yo recuerdo el spray de, de, de Ryu y era diferente a la lupa no sí, sé, igual, pero igual, muy eh. poquito, es que lo hicieron, pero, pero, pero no caso, ¿no? el Capcom vs NK lo hicieron bastante con el ano, o sea, yo me esperaba un Marvel vs Capcom pero de Capcom vs NK y me encontré con una abominación Copiar pegar ahí de guapo, guapo. Sí, sí. sí no, no. Pero bueno, pues eso. Que este juego es la hostia, la saga también. La juego mola que mola mucho. Que mola mil. Y, y vuelvo a repetir. O sea, al que se interese por ver la historia se va a sorprender porque mola muchísimo. Sí, sí, sí, sí. sí. No, además lo que, está, lo que está muy chulo es que incluso una misma historia la, la puedes ver desde diferentes puntos de vista. O sea, si tú te pillas, por ejemplo, al prota y a su amiga, pues ves una, una parte de la historia. Si te pillas al prota y su colega... Vale, en lugar de la amiga, ves otra historia o sea, ves otra parte entonces así, en el modo arcade puedes ir viendo todo, todo lo que serían las tramas subtramas de forma más, más uh, inicial para que te hagas una idea y luego con el, la, con el dating simulator te metías a saco con la, con la, con la trama, esperemos que en esté esa <risa> matando pues un grupo por aquí. Pues eso, estaba dando el pato. Eso, eso, pues eso. Y sí, sí, eso que tú dices. Que ahí ya te, te digo: si si empiezas a mirar los personajes, las relaciones que tienen entre ellos, que si uno es el padre, que si luego el otro es el nieto, no sé quién, está, está, está divertido. Porque dices, coño, bueno, tío, son, hay un montón de familias por ahí en medio, ¿sabes? Y si, sí, yo que sé, hay otras, otros otros núcleos familiares que también ves que están ahí, a, están ahí liados. O sea. Mm. Peña, sí. yo me tengo que mirar, nada yo creo que ya haber cargado la batería del defibrilador y ya lo voy notando. Bueno, me va haciendo falta un chipazo. Pues feliz año nuevo y que. Pasad nos... buena noche. Igualmente, feliz igualmente que... feliz Noche vieja. <coughs> feliz año. ¿Qué? feliz ¿Qué? año. mucho, comer mucho, llevar mucho cuidado que salga y, y cuidado. Ok, salud a la gente por ahí. Yo saludo. hasta luego de Gique. debajo de la mesa. ¿no? Nos vemos el año que viene. Ya, ya, no, ya se fue ya. Me está el cuchillo por ahí. Tú no te preocupes, ya no se nada. Joder, cuchillo. Suerte. <ríe> Suerte. Hasta luego, Kike, gracias. Hasta luego, Kike. Thank you. Bueno, pues eh, yo solamente animo a los que están ahí mirando <ríe> que tenéis un chat, proponer temas o comentar lo que queráis. Pero... Porque si no comentáis ya, vamos a tratar el último tema como no comenten algo. Eh, Jaime, creo que tenías por ahí algo para enseñarnos, ¿verdad? No. ¿No? ¿Cómo que no? Yo no. Hombre, mi cuerpo es raro, pero... Mira, <risa> mira qué le he pensado, digo. Para cerrarlo tú. No, no. Lo que quiero es recordar algo. Más que ¿Pero bonito. no te lo has traído a enseñarlo? A ver, voy a buscar, vamos a ver. Venga, venga. No. Oh, Pero un segundo es un segundo, ¿eh? Venga, Que Bueno, pues mientras vamos a comer con sana, eh. tomar invitados. <ríe> lástima que no pueda. Es lo solo. No bueno. Wow, ha bajado, ¿eh? Me ha cogido a al tiempo. Coge, coge. No, al cámara. Ahí te la de vergüenza. No, no, gracias. Bueno, los del chat, que no estáis mientras viene Jaime, Comentar alguna cosilla.